Esta semana en Capital de los Simios. Murió el actor Jason David Frank, el recordado Power Ranger Verde. También era blanco. Sí, se están yendo de a poco. Sí. Un hombre que nunca tuvo una cita busca el amor con un anuncio publicitario. ¿El amigo de siempre? Claro. El eterno amigo. En. Pero como tan weón. Esta fue a persona si se fue a comprar ropa a Europa. A miércoles. Hincha se fue caminando a Qatar. Pero lo secuestraron. Tendremos las redes Chile al Día, recomendaciones y más en dónde? En la capital de los simios. Sí. Don profe, bienvenido, ¿cómo está? Ah, cagado calor. Yo también estoy como raja de micrero. Sí. Todo así sabía. de transpirado. Así sí. de sopa piado, profe. Oiga, que ha he hecho clara Y se oh. anuncian máximas de 32 y 33 para el próximo día. Ay, ya, y y eso que todavía no estamos en verano. Eh, exacto, estoy como chancho en matadero, profe. Sí, se viene brava la cosa. ¿Cuándo ya empieza el verano? 21 de diciembre. ¿21 de diciembre? O sea, nos queda un mes completito todavía. Ya, todavía. Sí. Imagínense sí que... después en, en eh, enero, febrero. ¿Qué sí. nos esperará? No, y marzo también se va a bravo. Si noviembre se viene bravo, uy, uy, uy. Ándale. Ah, a Pero firmarse. bueno, hay que a ponerle firmarse... el techo a la pala. Exactamente. Y no por eso no va a tomar, po ¿Ah? Obvio. Hidrate usted siempre. Tiene que ahí eh, tomar esta agüita. Sí, si hay es que conceba... mantenerse siempre hidratado. Si es concebada mejor. Eso. ¿Cierto? Vamos que se puede. Y eso, pues, profe. Oiga, eh, tenemos la vuelta al mundo, profe. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Se nos dejó, nos dejó Jason David Frank, ¿eh? para que los que no cachan, el Power Ranger más recordado de todos. No era el, el rojo. Wow. Ese? Ah ¿No era el rojo el más recordado? Por lo comunista. Ah, no, por lo gay. Ah, sí. Sí, ni que loco era actor porno Ah, no caché Sí Ese po. era el rucio, ¿no? Sí, pues. Ese rucio de, de lente Ah, no sé si era de lente, pero yo sabía que el, que el Power Ranger Rojo era rubio y que era actor porno Pero parece que era actor porno gay ¿Sí? Sí Ah, no caché Sí, sí, sí, por eso que fue como tan impactante Mire, tenemos la noticia acá y dice eh, Murió el actor Jason David Frank, el recordado Power Ranger Verde Él también luchó de la MMA, mira, no era nada de cartón, loco Claro se había quitado la vida, se habría quitado la vida a los 49 años según información obtenida por medios estadounidenses. Lo que es la depresión, profe, ¿eh? Sí. Dice, el bueno, mundo de la televisión está de luto, pues en las últimas horas se conoció que el actor Jason David Frank falleció en el estado de Texas, Estados Unidos. y no iba a decir algo, profe? Eh, no, que uno piensa a veces que, que tiene problemas o que estos locos tienen como sus vidas resueltas ganando plata y toda la cuestión. Y no, pues, en bravo Exactamente. Igual. Yo también tengo muchos problemas, profe. No... Oh. Sí, tengo a mi madre en, en la cárcel oh. Así que mamá está presa Mamá está presa. <risa> El estadounidense de 49 años Se ha recordado por darle vida a Tommy Oliver En la icónica serie de los años 90 Mighty Morphin Power Rangers ¿Se acuerda la cancioncita, no? Go, go, Power Rangers Exacto, y cuando salía la bruja ahí de la tierra Era buena, ¿eh? Con... Mira, yo la verdad, la verdad La, la serie nunca me gustó mucho ¿No? En, no, encontraba que, que estos monos que se transformaban que era como una serie de mecas pero pero con personas reales no sé me pero pasaba lo que... mismo con, con, lo, con los monos japoneses estos ¿cómo se llamaban? ¿Ah? Sankukai parece que eran que eran eh, pero eran no eran monos pues, eran como los Power rangers pero pues, de ahí viene, inspirado en los eh, Sankukai claro pero es no, no como que no me gustaban mucho y aparte que lo encontraba como medio ridículo las poses que hacían es que los japoneses son así bo. bueno como le digo viene inspirado en el tema de Sankukai pero bueno, Sankukai eran dos nomás sí eran pero este le fue la raja a los Power rangers eran dos chinos japoneses de Corea Claro, que inventaron la confusión Exacto, que inventaron la confusión Pero San Sankukai era icónico igual pues tenía sus naves ahí interplatanarias Con esos efectos que le pidieron a Chespirito Sí, encima sí, el efecto era como el culo ¿verdad? Sí, pero es que estábamos hablando de año 70, ¿no, profe sí, Bueno, bueno ¿Mm? esta serie más de los 90 y parece que pegó más a la gente que era un poco más chica bueno. Sí, po. y bueno, le hicieron eh, enfocar al público norteamericano también po. Igual eh, las poses eh, las tenían eh, del tema de, de, de la cultura japonesa y todo lo que Los mecas y todo eso Pero había más explosiones que la mierda, golpes y, y todo todo eso eh, Así que fue icónica esa, esa serie de Los Pagos reyes, Creo que se sirvió hasta hace poco, ¿ah? ¿eh? Parece, porque después, claro, iban renovando a lo, los personajes, obviamente claro. no, no iban a estar todos tan viejos haciendo los lo episodios. Pero tengo entendido que en un capítulo se juntaron con las Tortugas Ninja o fue solamente eh, un efecto Mandela. Oh, no sé. No sé, que decirle ahí, profe. Ya, Para mí que un sí. efecto Mandela. Sí, pero pues, pues, no puede sé. Ser. Hubiese sido icónico si hubiese sido con Dragon Ball. Oh, ahí Sí. <risa> Dice en la mencionada serie, Jason David Frank interpretó al Power Ranger Verde, quien en un principio fue presentado como enemigo de los superhéroes, pero posteriormente se convirtió en un aliado cuando sus poderes comenzaron a debilitarse. El intérprete apareció durante las tres temporadas en un estimado de 123 episodios. Caleta, güey. Caleta. ¿no? Y después apareció más porque hicieron especial, hicieron película, el güey tuvo cameo, después como que se fue de la serie, después volvió un tiempo. No sé estuvo bien trabajado ahí el, el loquito. Dice Jason David Frank también se desempeñó como luchador profesional de arte marcial en pistas, entre las que destacan el Taekwondo, jiu jitsu brasileño y Mu Era completo el loco. Sí, anda a saltar los sí, equipos. ¿eh? Fuentes cercanas al actor revelaron al medio... TMZ que la causa de muerte habría sido suicidio. Eh, por su parte, el representante del artista pidió al público que se respete la privacidad de sus amigos y familiares. Por favor, respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Él amaba mucho a su familia, amigos y fans. Realmente se les se le echará de menos, concluyó al medio citado. Y si lo amaba tanto, ¿por qué se mató? Eso, y si era tan bueno, ¿por qué se murió? <risa> Grandomero Simpson. Sí, qué buena frase se pegó ahí. Sí. <risa> Pero se le echará de menos. Eh, de verdad que fue como un personaje icónico dentro de los Power Rangers. A lo otro, la verdad es que yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo del, de ese hueón que salió difuminado, el Sorton se llamaba, ¿no? Era como el jefe. Eh, sí, parece que era que era, Sorton, como, nombre, era como sí. el Parisi. Claro. Era como <risa> Claro, porque cuando estaba en otro lado y le hablaba, le, le hacía como teleconferencia. ¿no? Fue el pionero en las teleconferencias. Sí, claro, ese fue fundó el PDG. Sí, me acuerdo que cuando recién los candidatos presidenciales salía la, la foto de, de ese loco, pero con la cara de París, puto que me da risa. Bueno. Claro, pero bueno, que descansen en paz, juiste es muy bueno eh, Jason David Frank. Ahí sí. se fue de una nave al cielo. Sí. Pero un hombre que supo lidiar con su depresión... Porque uh -huh. no le veo otra explicación a esta noticia Ajá. Porque dice Un hombre que nunca tuvo una cita Busca el amor con un anuncio publicitario ah, a ver Ay, ay, ay, y veo acá el anuncio Y sale la cara, y tiene una cara de weón Ay, eh, que no se la saca nadie eh. Y dice, date me Y sale como una flecha así con él Y el weón sale como con una florcita roja <risa> Capaz que sea este Famoso como el weón de la teleserie, ¿cómo se llamó? ¿Cuál de todas? Es la teleserie que vieron hace poco acá en Chile, pues pero, ¿cuál de todas? E ese weón que lo dejaron plantado en la... Pobre novio se llamaba, ¿no? Ah, el pobre novio, sí Ese weón. si también tenía cara huevona ¿no? Sí. sí pero él está comprometido, pues ya le había visto el ojo de la papa Ah, no sé, po. a lo mejor nunca había oxizado la cucú. <risa> Dice, un joven inglés de 23 años que nunca ha tenido una cita en su vida Está intentando encontrar novia anunciándose en una gran valla publicitaria junto a la autopista cerca de su ciudad Hay que estar desesperado, En bueno. En eh, todo caso Sí Ed Chapman Afirma haber pasado su adolescencia y sus primeros 20 años tratando de encontrar una novia utilizando medios más convencionales como socializar y usar aplicaciones de cita pero sin éxito. Así que este joven de 23 años de Leeds en el Reino Unido decidió que era el momento de tomar medidas desesperadas. Puso mucho dinero para alquilar un gran cartel publicitario junto a la autopista M621 que entra en Leeds y cruzó los dedos. Ya ha tenido más éxito... Con el que en toda su vida, ya que se asegura haberse visto abrumado por la cantidad de mensajes de potenciales novias. Ah, este guante ideal para escribirle, bueno, y que te mande plata, güey. ¡Qué buena! Oiga, profe, ¿por qué no la hace cara raja? Primero no tengo la plata para la valla publicitaria. <risa> <risa> Partamos de ahí, güey. Pero vítela con Sprite, no más. <risa> claro, se hace un bonito así. No, güey. Estando acá en Chile, serían puro buen estrolero, bueno. En todo caso. Sí. No, Acá no, acá no funcionaría. No, acá no va. No. ¿eh? no. Acá le empiezan a pintar los dientes, te hacen un pene en la frente. Sí, no, sería horrible. <ríe> Llegué a una edad en la que pensé que al menos debería haber tenido una cita antes. Pero he estado soltero durante mis 23 años y estoy listo para encontrar a alguien con quien, con suerte, tener una relación, dijo Chapman. Había probado algunas aplicaciones de cita, pero no me fue nada bien, así que decidí que tenía que probar algo diferente. Y pensé que tener mi propio cartel sería una buena forma de conocer gente, añadió el joven de 23 años. A ver, eh. la verdad... Si tenéis plata para colocar un cartel, obviamente vaya a ser un imán para pa flacas, porque quieren algo de, de Lucas. En todo caso. Sí. Pero, bueno, es igual eso, eh, son por semanas, meses, esos arriendos de carteles. A menos que el buen haya tapizado la ciudad en carteles. Igual que encuentre novia. Claro. <risa> colocar un gran anuncio con tu cara y el sencillo mensaje: Date me requiere cierto valor sobre todo en alguien que nunca ha tenido una cita pero en el caso de Ed el riesgo parece estar dando sus frutos al parecer recibió el primer mensaje de una mujer interesada en su plata perdón en tener una cita el primer día que se colocó el cartel recibí mi primer mensaje el mismo día que se publicó el cartel y desde entonces he recibido varios mensajes de mujeres entre 18 y 48 años que están en la cárcel perdón dijo Ed es realmente emocionante y una señal de que hay algo positivo por venir Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita. Cantaba el cantante cordobés Rodrigo. Es decirlo, ir un paso más allá. ¿Cuál Rodrigo, profe? Eh... <risa> Mejor no te lo digo. <risa> Oiga, yo en todo caso he conocido buenos peores. Po, y que igual han tenido su digamos su, su, experiencia, su cita. Y que han encontrado pareja. Po, si a nadie le falta Dios, po, profe. ¿Mm? Pero por ejemplo, ¿cuántos casos se ven? Por ejemplo, los mismos espías del amor De locos que están enamorados por 4 o 5 años de una mina, le mandaban plata y al final la mina nunca fue No, claro, claro, esos son casos como excepcionales Pero eh, dentro de la más íntima, ¿cuántos casos conoce usted, profe, que dijo No, nah, este güey, no, dónde, si te gusta, quedar más solo, va a quedar criando gatos O va a quedar mmm, ahí eternamente con el pelo de oro Sí, sí, ¿Ah? es verdad, sí Oye, a, a propósito de la masturbación, profe, eh, hubo un, un estudio en que dice que la masturbación trae, dice, una notable mejora en el léxico. ¿Ah, la ¿sí? verdad que yo sí, yo me quedé un poco absorto ante tal afirmación carente de raciocinio. Eh, a mí me exacerba cuando desorzayose des des des des un petulante en el de rimbombantes como banales colonarios cuyo hemífero fines o no modular. ¿Mm? Me parece, claro, claro. <risa> Parece que tiene algo de, de lógica el estudio <risa> Claro <risa> Oiga, ¿y si fusionamos las eh, secciones esta vez, profe? Para ir un poquito más eh, dinámico y más rápido Pongámosle nomás Entonces dígalo bien fuerte nomás, profe ¡Pero como tan güeyón! Exactamente vos, profe Oiga, ¿esto pasó en Chilito o en las afueras? En las afueras de Chilito Ah, ¿sí? Sí, porque dice sí, aquí sí. con, con Daddy Yankee. a 7.000 ¿eh? personas en concierto de Daddy Yankee y se burla comprando ropa de marca en Europa. ¿7.000 personas, Siete bueno. ¿7.000 personas? ¿No fueron los buenos que compraron la entrada en el estadio? Ah, que no ay, pudieran entrar? Yo cacho. Por los flightes. Pamela Cabanillas asegura que ya gastó hasta el último dólar que consiguió por las entradas falsas que vendió. <ríe> se cambió el apellido, creo, también, ¿eh? Puede ser. Se puso Chu. Sí, esto pasó en Lima, Perú Ah, eso explica muchas cosas por favor. Pamela Cabanillas a sus 18 años Logró maquinar un método de estafa Durante un concierto de Daddy Yankee en Perú Y ahora es buscada por las autoridades de su país Que la acusa de recaudar medio millón de dólares Ay, ay, ay, ay, ay, ay ¿Medio millón de dólares? Buena estafa Allá te compráis un, un edificio con medio millón de dólares. Eh, sí, vos, pero no? no podís quedarte ahí, ah, no. tenés, tenés, que irte, tenés que irte a Nepal, un país que no tiene tradición, algo así. Ah, bueno, sí. No, pues en Venezuela que con un dólar, uno Sí, como un en Bratislava, en, el, en la película Euroviaje Censurado, no sé si te acordás. Sí. ¡Qué buena esa escena. Sí. güey! Bueno. <risa> bueno, Llegan todos los güeyes bueno, así como, hacen en Alemania y de repente ¿Ah? despiertan así como en Europa el Este, así terrible, feo y desolado. Y empiezan a juntar las chauchas y dicen, ¿cuánto tenemos? Tenemos como 3 dólares y medio. Y después se ven que están en un hotel de lujo, le están haciendo ropa, y el loco va y le da como 20 centavos a uno de propina. ¿Eh? Y el otro dice, ¡renuncio! Voy a crear mi propio hotel. <risa> <risa> la wea humillante. La hueá es que es humillante. <risa> de hecho, desde... Eh, en Lofacia, o Estonia, no me acuerdo qué país era, <risa> se quejaron así oficialmente. Y nos mandaron a la cresta, como con casa Kasejistán. Pero igual es pues un reclamo. <risa> Buena sí. Volvamos a, a la señorita Chu <risa> Por Cava supuesto Cabanillas contó a detalle cómo es que operaba Y cómo captaba a sus víctimas para engañarlas Y que le entreguen el dinero sin problema alguno Yo he participado en cuatro eventos Para los conciertos de Coldplay, Bad Bunny, Daddy Yankee Y Karol G en Facebook me metía a los grupos y ofrecía la entrada a 250 soles. 450 soles ya hasta 700 soles. A Diego Zurek le he vendido entradas hasta 900 soles con todo. Veamos, sol a peso. Ya, 250 soles dice. ¿Cuánto es un sol? Se, eh, 245 pesos chilenos. Por Luis Miguel, ah. O sea que. <ríe> el, con 250 soles tiene 61.500 pesos. 250 soles sí. Mira, pues. sí Y 900 soles Son 221 mil pesos No, la hizo Un día antes No, de la hizo Sí. un día antes de los conciertos de Yanqui salió del país rumbo al continente europeo porque sabía lo que se venía en su contra al quedar al descubierto que engañó a miles de peruanos, manifestó que es una mujer que le gusta darse la gran vida y que con ese dinero se ha comprado ropa cara, come en buenos restaurantes y ve que tragos caros <risa> no, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado, no Qué clase de Michael Chang es esta, Sí, ni un sol voy a devolver, porque yo no cuento con ese dinero, dijo soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. Es la vida que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mi acto, agregó. Rechazó haber ganado más de 2 millones de soles, unos 502 mil dólares, y que solo logró amasar entre 100 y 150 mil soles con una venta de entradas falsas para dicho evento. Pero igual, pobre. A ver, 150 mil soles, vamos de nuevo. Son... Y qué dice el cómputo! Dice, 36.872.797 pesos, casi 37 palos. 37 palos. Igual la hizo. Po? Sí. Po? La Policía Nacional de Perú la está buscando y ya está atrás los pasos de su captura en caso de que no se entregue. Puede ir a la cárcel por más de 15 años en caso de que se le haya culpable de los cuatro delitos que la Fiscalía se encuentra investigando. La investigación que se ha abierto con la Fiscalía contra la ciberdelincuente es por banda criminal, estafa agravada y delito informático contra la fe pública y mínimo son 15 años, mencionó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de las Estafas. PNP, sí, Policía Nacional Peruana. Ah, yo Pamela Zandica, y Sánchez. Ahí está la DNI, carta, tanto, ahí, ¿eh? sí. Decido hoy, 24 del 10 del 22, entregarme voluntariamente a la autoridad europea, dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal la QR de la estafa <ríe> y de haber ganado 12 millones de soles. ¿Cuál acusación? Et. Mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país peruano. Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencioné en el comunicado y de las fotos que subiré. Disculpa a la gente afectada por mi malo acto y mi familia. <risa> ¡Qué barza, Qué ¿Una barza? Sí. Podría haberse comprado un cuaderno de caligrafía con sí. la plata también. En Todo caso. Y un diccionario. Aunque anunció que se entregará a las autoridades, luego se viralizó un video en el que promociona un concierto en Italia. Esta vez nos serán estafados. Y si aún sigo libre, ahí nos vemos. Te lo dice tu mami yankee, dijo riéndose mami la Javi. Oh, la cagó. Esto sí que es ser Barça, weón. Bar. Oh, el Barça, la mina, la cagó. Sí. Oye, mira, dice que ¿Eh? hay chicas mayores de 40 calientes cerca de mi lugar. Ah, sí. Sí, voy a pinchar a ver qué pasa. <risa> Le va a salir esta mitad. Claro. A lo mejor es una estafa. <risa> no, pero en todo caso salen así como te puede gustar. Un sitio de citas para mayores de 40 que realmente sale ahí. Los casinos no esperan que hagas esto. Ah, pero ellos no y te dejan ahí también. Todos en Loprado están protegiendo su hogar. Deja tus datos. Oh. Loprado, los precios de los autos usados en 2022. Loprado, los autos 2021 no vendidos, ahora casi regalados. El profe está leyendo la, eh, la publicidad que sale después de la noticia Claro ¿Usted pincha en esa cagada, profe? No, pero hay gente que pincha, güey ¿Ah? Hay gente que pincha porque cree que son verdaderas Y claro, dice arriba enlaces patrocinados, pero... Igual que esa weá que estafa? dice Los nacidos entre el 75 y el 85 pueden eh, reclamar este bono Y sale la web eh, sale el bono de YouTube Sí, no, porque en verdad la gente de más edad, güey, cae en estas cuestiones, pues, si es el problema Sí Y tú sí, pinchaste y fuiste, bueno porque te van a robar todos tus datos Claro, cagaste ay, ay, ay, De repente también pasa con el tema de los mensajes de texto No sé si le han llegado últimamente, profe No, no Sí, por el otro día me preocupé porque me llegó un mensaje <coughs> Tu tarjeta Ripley está bloqueada Pincha aquí para eh, corroborar los datos estaba re preocupado hasta que me acordé que yo no tengo tarjeta re Ah, ¿verdad? Sí, no, sí. Ahora que me acuerdo, me han llegado, sí. Que mi tarjeta del Banco Santander y yo también te relujé y también me acordé que no tengo tarjeta de Santander claro. entonces clase. <risa> no, o la hora que me llegó, me llegó un correo spam que te lo mostré la otra vez, que venía en inglés, que decía ¿Sí? que una familia se había ganado, ¿cuánto eran algo más de 100 millones de dólares? O 300 millones de dólares. sí. Algo, sí. En una lotería. Y que yo, así yo, por ser yo, era un, un amable, favorecido de una donación que ellos querían repartir por todo el mundo ¿sí? y que sí. tenía que meterme una página que me entregaban ahí como para obtener mayores detalles y, y confirmar Ah, y aparte yo tenía que incluir como a 10 miembros de mi familia que también claro. quisieran recibir la donación pues entonces está pintado para pa que pasar eso a 10 miembros y sus respectivas tarjetas de crédito obviamente, ¿eh? para que les llegue el depósito si no, no funciona la cosa esto. sí, pues si no, no funciona bueno, ¿Ah? y, y la gente cae <risa> ¿Cuál fue bueno, la primera? Profe. Yo me acuerdo que en los años 90 Estaba esta cuestión del príncipe De, de un país africano Que necesitaba como eh. mil dólares Y después él te iba a depositar un millón Bueno, el, en esos tiempos Caían hasta con la eh, recarga de los celulares ¿Se acuerdan? Las famosas tarjetas Hasta el día de hoy, bueno. güey <coughs> Y de la camioneta que se va a ganar Que te está llamando el gerente De Vomistad, um, de Clavistel y, y toda la onda Señora, la estamos llamando aquí directamente Yo, yo soy gerente de Vomistad. Claro y se va a ganarse una tremenda así, camioneta entera bacana. Así que lo único que usted tiene que hacer es ir a comprar una tarjeta y darme los números del raspe. Y con eso está lista. No me crees, yo soy girente. <ríe> un saludo para un amigo que creyó en esa hueá. Se gastó como 50 lucas en tarjeta. Ay, que es que es muy hueón. <ríe> y todavía está esperando la camioneta, hueón. dice <ríe> dice, no, se me va a llegar. No, pero es que de verdad la gente cae, weón, Como en el pepito doble Sí, pues. Y es horrible porque tú decís, de verdad es, eh, es, es falso O sea, todos todo saben que es falso pero quedan como con el bichito Y, ¿y si fuera verdad, hacía un poquito de plata nomás ah. Oiga, así también como cayó, pero de otra forma Este aficionado que se fue al eh, Mundial sí Porque cayó en un secuestro Porque quiso llegar caminando a Qatar para ver el Mundial ah, yeah. Dice, el aficionado español Santiago Sánchez Cogedor, miren el apellido. ¿eh? <risa> Qué buen apellido, güey. Parece que es pariente mío. <risa> Qué buen apellido, güey. Que se hizo viral a principios del mes de octubre tras conocerse que acudiría al Mundial de Qatar caminando desde España, se encuentra secuestrado en Irán. <risa> Pero ¿cómo <tan> <risa> ay, ay, ay. La última ubicación que se conocía de su paradero fue en un camino de pen, eh, Penguin. Irán, a escasos 5 kilómetros de la frontera con Irán y cerca de una montaña a la que se dirigía para pernoctar. De acuerdo con informes llegados a Irán Internacional, Santiago Sánchez, un fan de España, que desapareció desde hace 3 semanas y después de ingresar a Irán, ha sido detenido en la ciudad de eh, Saques junto a su traductor y luego transferido a Teherán, informó el canal de televisión iraní. El último mensaje que envió a sus familiares decía, esto está un poco caliente, pero todo está bien. Santiago se refería a las disputas y conflictos políticos que se están dando en el país. Su amigo su amigo Miguel había comentado que debe estar retenido o detenido hasta que la cosa se calme un poco, no quieren a nadie que nadie saque ningún tipo de información sobre la eh, información que se está viviendo allí, según se conoció Sánchez fue detenido luego de visitar la tumba del Maya Amani, quien fue detenida por no andar correctamente con su velo y posteriormente apareció muerta hasta desatar una serie de manifestaciones violentas que dejaron Muchas muertes y gran cantidad de protestas En todo el mundo Ajá. Ah, y se caché Ahí está, po, weón Ay, el weón más encima se va a meter para allá Ay, Hay que hacer bien, weón, en todo caso Sí, te no se en la vuelta? Políticas, po, si vaya a ver ¿Qué el... le... Ah, si vaya a ver a tu selección po. ¿Qué, ¿Qué le gustaba pasar por el lado de Polonia? Entre Polonia eh, No sé, eh, en Rusia, por ahí bueno, eh... era más <risa> era, era más factible que se diera la vuelta por Ucrania Que meterse Irak, po, ¿no? <risa> Claro, por ahí, por ahí. <risa> Puta qué huevo Puta que huevo Y más encima se va pata Y con un carrito Amarrado a la cintura Con su bolso Le le he dicho Que mierda el bolso Ya le han robado todo No fue bueno ya De hecho Hasta la virginidad No va a llegar al mundial weón a lo mejor lo tienen como, como en estas películas, ¿cachado, profe? Que de repente llegan los extranjeros, le ponen el burka mm. ¿ah? y lo hacen pasar por mina. Oh, ¿verdad? Debe, de, debe ser ahora esposa de un jeque. Mientras no le corten la cabeza está todo bien, weón. Claro. Bueno, ahí lo vamos a ver compartido en un video de WhatsApp al weyón. En algún momento, sí. De en algún momento. Con ISIS sí, con toda esa cuestión. Claro, y con los huevones del MIR atrás del frente patriótico. Oiga, profe, ¿y vamos a una pausita? Vamos a una pausita, pues. Y hablamos con más, Capital de los Simios. La Capital de los Simios.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 La nueva forma de ver televisión. Chile al día. Chile al día con el, con el que hecho. Hecho. Qué genial, profe. Iba a estar en la obertura del Mundial, pero ¿Sí? organizaciones de derechos humanos dijeron que no, que no podía estar, que era muy occidental. No lo habían, por no lo habían entender los lo árabes <ríe> y por claro. facho. Exacto. ¿Eh? Sea, <ríe> a... Y ve que Moll mol la feste y no la cantó el logramos y por eso no ganó tampoco. Tampoco. Que le dio la espalda al movimiento. Exacto. Se le ocurrió casarse con un hombre y para encima tener un hijo y no abortarlo, bueno. <ríe> <ríe> los bailos sabrosos. <ríe> los bailos sabrosos, sí, güey. Bueno. <ríe> ¿A dónde está tu pañuelo verde, maldita? <ríe> lo confundí con el morado. <ríe> Oiga, profe, así que comenzó el Mundial, ¿ah? ¿eh? Sí, comenzó el Mundial, pero ¿y dónde podemos ver el Mundial, pues? Ah, pero usted sabe dónde, pues, profe, es la nueva forma de ver televisión, que es Rolandini. Obviamente. PNB, porque tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 23.000 películas llevadas por sí, profe, ¿eh? calita. Y 3.000 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PC4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-78-6908-12 569 78 690812 -6908 o visiten su Instagram eh, Rolandino TV Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión Ejale, grande, Roland. grande Roland hay todos los canales cabros que existen habidos y por haber para eh, seguir el mundial Oye, una, está más fome que con una la una carpeta completita completita para ver todo el evento Sí, pues sí. Oiga, qué se es teje con el Mundial ahora, profe? Mira, estuvo lleno de polémicas por el inicio de que no, que Maluma no puede ir, de que la Shakira no va a ir, que bla bla bla, que la vienen a hacer los derechos humanos, que los LGTBI más X y... XYZ y Oiga, cachó la Shakira, ¿no? Eh, Shakira tendría que haber estado en el Mundial, pues. No, pero cachó la cosa que pasó ahora? ¿Qué le pasó? Fueron a un partido de fútbol que tenían los cabros chicos, y el piqué estaba por un lado y la Shakira estaba por el otro, estaban como en graderías contrarias. Ya... Y la Shakira, ¿usted ha cachado cuando le hacen los yuos, pero disimulado? No. Como que uno se empieza a rascar ah, la frente, sí. se empieza, y la Shakira le empezó a hacer los al, ya. Dije, así Se empezó a hacer, en serio, eh, hay videos, hay videos por si acaso, y se empezó a rascar el ojo y le hacía los yuos así. <risa> <risa> <risa> le faltó hacer el pato, ¿y ahí, no? <risa> oh, la cagó, güey. Está terrible picado más encima le, le va a quitar la custodia a los cabros chicos, se los lleva a Miami. Sí, se los lleva eh. Bueno, el otro se hace samba y canuta con la... Sí, otra... está ni ahí, Se <risa> hace mierda, güey. Sí, pero comenzó la fiesta del fútbol mundial, compadre. Comenzó el mundial con un partido ¿Sí? que hizo historia. ¿Por qué? Nunca, absolutamente nunca, en los 22 mundiales que llevamos. Dato curioso, este mundial es el mundial número 22 y está en el año 2022. ¡Oh! Coincidencia, oh, ¿no? no lo creo. La próxima vez que vuelva a pasar eso... Va a ser en el Mundial 142 do, En el año 2422 ¿Qué eh, aconteció, profe, tan eh, espectacular? El dueño de casa perdió Por primera vez Nunca había perdido el dueño de casa en el partido inaugural del Mundial Ah, pensé que era lo de Morgan Freeman No, no, eso fue la ceremonia de, de, de apertura Donde se posó ni más ni menos que Dios o ¿Ah, ¿sí? concha! <ríe> ¿Cómo le diría el bararelo. ¿Qué le pasó en la mano? ¿Se quebró la mano? ¿Qué Dice onda? que tenía fibromialgia Pero todos sabemos que eso es el pelito de oro <risa> <Sí>. <risa> Ese Juan también tiene un léxico espectacular. Sí, ¿eh? sí Morgan Freeman sí. sí. Pero él dijo: Ahí quedaron todos los progresos Buenos <risa> paseos. Y, y, y, igual fue el mundial. Y lo bueno, igual para seguir viendo Toma. mis películas. <risa> ah, así que en la ceremonia en Oiga. inaugural, lo que estuvo mm. entretenido fue que aparecieron las mascotas de todos los mundiales. Que se da desde 1966. Chile no tuvo mascota, pero sí la, fue el primero que tuvo un himno, la canción del mundial. Que ah, fue el ya. mundial del 62. Buena. En el mundial del 62, una fiesta universal. Buena canción, esa. Sí, terrible, buena. Y de ahí en adelante, Lo, todos los mundiales tuvieron por los Beatles. tuvieron sus propios eh, himnos, canciones. Ahora, Oiga, todo oye, el mundo ama eh? el de Italia 90, pero no encuentro ni un brillo. ¿Cuál el de 90? No me acuerdo Una canción de y Pajera No, yo me acuerdo de la canción de Coca-Cola Nomás con sus laminitas y sus tapitas De Italia no Ah, ya, es que esa es pues, seguro. Pero como canción sí. oficial, ¿cómo olvidar el Here we go oh, Ale, ale, ale El Mundial de la Vida, Ricky Oiga, Martin O el Waka Waka, la Shakira Llevaron a, una, llevar a una Maluma a cantar ahora? No, no, pues el loco no apareció Ah, no apareció ¿No se hizo presente? No, por la presión de los fans. Ah, sabía, sabía el weón que iban a cumplir, eh, digamos, de eh, las costumbres allá yihadistas y le iban a agarrar a claro. <risa> iban a castigar al sí. weón. La cuestión es que Ecuador da el batatazo y le gana 2-0 a Qatar. Un Qatar, weón, que en verdad debe ser uno de los peores equipos locales que se haya visto en la historia. Peor que los sudafricanos. Oye, un gran saludo para los ecuatorianos, con un gran empato de yaños también para ellos. ¿eh? Sí, pero mira... Lo ganaron en cancha, está bien, aunque bueno, tuvieran un colombiano en su fila ya No, no, no, si sí, no lo digo por eso Lo digo porque cuando ganaron el partido de la gravedad se pusieron a cantar una hueá contra el Chile Ah, sí, sí ¿Mm? No, sí, estaba claro ahí como Y después cuando están cagados se viene para acá los <risa> <risa> Pero bien, rompieron la historia y están líderes del grupo A junto a Países Bajos, la ex Holanda que le ganó a Senegal hoy día 2-0 también Así que están ahí con 6 puntos Oiga, la, la caja de países que están compitiendo sí. No, y, y espérate, el otro En el grupo B, el partido Inaugural del grupo Fue entre Inglaterra ah. e Irán Ah, estamos claro, ahí. Man, el, eh, Inglaterra se llevó el primer set por 6-2 Sí, ¿Sí? <risa> No le sirvi, no sirvieron los nos sirvieron los zapatos con plutonio de los <ríe> no, pero, o sea, Eso sí que fue un baile, pero de hecho no le hicieron más goles porque están con los zapatos cambiados, no sé. Porque en verdad podrían haber sido 10. De... Pero eh, no, no superaron a Chelito ahí el 7-0 claro, con México. Y en el mismo grupo, después Estados Unidos con Gales empataron a uno. Y Estados Unidos lo está ganando hasta el final, cuando Gareth Bale va y marca el empate para Gales. Oiga, ¿cómo ha estado la...? La afición, los estadios han estado medio llenos, vacíos... A, a no, medio han filo. estado medio llenos. El problema es que son puros paquistaníes los que están. Sí, ah, por, sí? ¿Y porque los cataríes los contrataron a paquistaníes para que se disfrazaran de hinchas de los dos equipos. Sí, bueno, sí, de hecho, lo más cómico es que están unos supuestos hinchas argentinos, todos paquistaníes, todos con bigote y moreno. <risa> no fue nadie a <risa> bueno? es que, Tanta prohibición, tan caro. Entonces estos locos les pagaron ¿Eh? los catarispas para que fueran al estadio y los locos cantaban unas cuestiones así con eh, como en idioma pakistaní y, y terminaba con Argentina, la Argentina, la Argentina. La guerra se no, y ordinaria. para los brasileños, para los españoles y franceses pasa lo mismo. Sí, con esta ¿Sí? ficticias, hinchada ficticia, <risa> van a pasar piola cuando salga a Alemania ¿En a jugar todo caso. <risa> ay ay ay, que fue fue bastante loco esto, porque si no los estadios estarían vacíos, efectivamente, es el mundial, es que está muy caro. De verdad que está muy caro. Ellos se gastaron la plata que no tenían, bueno que estos locos catarenses ¿no? Cataluña, Catarías, tienen lucas po, ¿Ah? tienen, tienen mucha plata, tienen mucha plata. Yo pensé platas, que iban a ¿Ah? comprar al árbitro, que iban a comprar a los jugadores ecuatorianos, pero no, fueron no, dignos. Ellos que lo hicieron. Sí, fueron dignos. Pero se pueden dar el lujo de gastar toda esa plata en los estadios, sí. en, toda, en llevar gente. Aunque igual podrían haber hecho un par de golcitos más, sí. sí po. Pero bueno, aunque sí, mañana, tío, por tempranito por la mañana, el grupo C, Argentina con Arabia Saudita. Ahí vamos a ver cuánto vale hace Messi. Oiga, Messi creo que tenía el tobillo ah, con empanada. Capaz. Dicen preocupación por el tobillo de Messi. La cual parecía globo Chuta. terráqueo. Y, el, y después, a la 1 de la tarde, el partido que va a definir el grupo. México con Polonia. Al tiro. Para ver quién sale segundo. Ah, pero ahí, Bueno, México... No sé. No meto la mano. Polonia. Yo le voy a Polonia. México en esta pasada. Contra Polonia, sí. ¿Sí? No, los polacos tienen a Lewandowski y nada más. Bueno, que a lo mejor eso sirve para ganarle a México. En <risa> todo caso. Y debuta el grupo D con Dinamarca y Túnez. Un partido entretenidísimo. Uh -huh. Oiga, y, ¿y los grandes no fueron? Como Chile, como... Italia. <risa> <risa> ¿No fueron los grandes? <risa> eh, no, pues, mañana también debuta Francia a las 4 de la tarde. Francia contra Australia. Francia. El miércoles Bien. tenemos a Marruecos-Croacia. Un partidazo. Imperdible. En el grupo E se partido prepara eso. Oliveraton porque va a jugar Alemania contra Japón. Mira. Eh, Alemania sí, contra Japón el grupo E también España con Costa Rica Y en el grupo E F, Bélgica con Canadá Puros suben. No, no me los pierdo, por, nada, el grupo, por nada El día jueves Suiza Camerún Uruguay Corea del Sur Portugal gana Brasil Serbia Y por último Ah no, y, eso, y ahí se sacaban lo, la, la primera fecha Va a estar Buchardot Arbitrando ahí en Camerún eh, ¿no? <risa> claro, no creo, no creo Y a, <risa> a ti te, sí, te va a tocar El día sábado A las 4 de la tarde Argentina-México Sí ¿México? Te va a Mire. Voy a estar hinchando por México ahí, cabrón. Y desde... no te queda otra. De... Si querés salir vivo de allá. En <ríe> todo caso. Oiga, son bravos, ya lo con sí. el tema del fútbol. ¿eh? Yo cuando estaba allá eh, he ido a restaurante y justo han estado jugando equipos locales, campeonato, y la verdad que son bravos Son bravos Son, bravos. son muy, muy fanáticos del fútbol. Sí, sí, no. Pero se pasa bien. Sí, los mexicanos son, son bravitos, son bravitos. Oye, sí, pues. eh, el que no lo pasó bien... Eh, porque de verdad es increíble lo que pasó Fue lo que pasó en Calama ¿sí? En Calama, en oiga Lamentable noticia De gente muy huevona Pero como tan hueona. Podríamos haberlo tenido sí, en, el, sí. en el espacio anterior Porque yo no sé a quién se le ocurren estas grandes ideas Broma dejó grave alumno en Calama Compañera le, dio, le dijo que soda cáustica era azúcar Soda cáustica, soda cáutica dice como parte de un experimento debía simular una erupción volcánica usando vinagre y bicarbonato hay que ser muy buena. Un alumno quedó en estado grave en salud eh, de salud en Atacama todo tras una peligrosa broma, dice según reporta BioBioChile, un profesor que solicitó a los alumnos llevar bicarbonato y vinagre al colegio con un fin educativo, simular lo que eran las erupciones volcánicas el experimento terminó del peor modo cuando una estudiante que en vez de llevar bicarbonato llevó soda cáutica y le preguntó a su compañero de puesto si quería azúcar, el alumno aceptó sin percatarse de que se trataba del elemento que entre otros usos se utiliza para destapar cañería Llenador, Imagínate cómo cagó ese hombre. El intestino. Bueno, pero le quedó limpiecito el colon. Tras consumir soda cáustica, el estudiante comenzó a gritar porque el producto comenzó a quemar su aparato digestivo. Ah, ah, la weá. El estudiante fue derivado hasta un recinto asistencial y en ese lugar se diagnosticó como grave su condición de salud. Lamentablemente, en este no es el único ocurri ocurrido. Eh, los colegios de la zona en los últimos días en una escuela, dice, dos alumnas pelearon a golpes en un baño y cuando intervino el director, una de ellas lo golpeó tras eso, agredieron a un a, a un auxiliar que intentó calmar ya. la situación, además un estudiante llevó una bomba de humo a otro... Ah, pero eso no nada, por la bomba de humo la hacíamos nosotros a cada rato Ah, sí, dice, debido a los hechos las autoridades locales de educación han iniciado reuniones para poder tomar medidas ¿Sabes cuál respecto? medida van a tomar? Oiga eh, lo ¿Ah? que salgan de vacaciones pues. claro. <risa> claro Esto se olvida del 9 claro, y siempre para adelante. El 16 Oiga, pero con mala intención la, El tonto, la tonta es que le que dijo que era Mira, yo no creo que la pendeja haya sabido que El efecto que causa No creo, porque si lo hubiera sabido no lo habría hecho No, pues, bueno, estos pendejos se dedican a puro ver el celular Que, que vean qué efecto causa la soda cáutica, Pero los en... papás la dejaron que llevara esa weá? Es que a lo mejor no tenía ni una hueá ah, Se ha fijado Fue que de repente los papás son Despreocupados Y la alumna a lo mejor preguntó Papá, ¿me compraste el bicarbonato? No, te compré ni una hueá de esa hueá que hay en el baño nomás Total. Va a servir para lo mismo eh, Claro, va a servir para lo mismo Y llevó Cachaste el video que está circulando hace poquito en redes En Twitter, sobre todo De una linda y hermosa familia Que está siendo expulsada amablemente del líder No, no, eh, no, no chao. Mamá Flaite eh, Hija Flaite Dos hijos Flaite Pero Ultra Mega Flaite eh y los ¿Sí? pendejos tirando escupos, tirando botellas con agua, tirando sillas, porque los pillaron robando, andan robando familias, ah, que hicieron un sí, paseo familiar, tradición familiar, y los pillaron y los sacaron, y los pobres guardias están, pero que se metían a agarrarlo a, a mazos, pero como lo estaban filmando dijeron no, así como no, de repente deberían dejar de funcionar o de existir los celulares en ese sentido, eh? la tecnología como que eh, no, no no permite digamos hacer un poco sí. justicia, ese. porque antes no sé, me, yo me acuerdo que se metían mecheros como tal, y los guardias no estaban ni ahí, lo sacaban y lo sacaban nomás, po. y te lo llevaban para adentro y le tocaban la cueca. Y ahí empezaban. Le a sacar la cresta y media, pues Es la cresta antes que llegara, a, a que llegara a Carabinero. ¿Por qué creí... Y después carabinero se, qué leía, que no? se inventó el tema de la de ir a contratar lesiones? Bueno, en todo caso. <risa> ay, ay, ay. Pero mira, volviendo a Chilito, o sea, estamos en Chile, pero volviendo a, a como noticias más, más políticas, por así decirlo, se está discutiendo el presupuesto. Ajá. ¿Cuál presupuesto, profesor, eh, plata? En la plata que hay. Los cheques a fecha que vamos claro. a firmar, <risa> Cheques en blanco. El... Van y dicen que... que para el presupuesto del año 2023 no hay plata para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para el Museo de la Memoria y la Fundación Salvador Allende. Por fin una Se... buena noticia. Profe. El problema es que esto puede ser repuesto en el Senado, pero confiamos que el Senado también haga su peca como corresponde. Ojalá, profesor, ojalá. Que esta cuestión, la verdad, que tiene ninguna utilidad para el no pa sí. me digas ¿eh? Y gasta más plata Uy, que la mía. Mucha padre. plata, mucha plata en la que querían. Pero que se financien, pues. Mira, y que de corto, porque también se rechazó el programa de patrimonio cultural en el cual se desarrollan organizaciones tales como la Fundación Salvador Allende, el programa Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frey y el Museo de la Memoria. <risa> Nada de plata pues, bueno, Es que vendan entrando, nomás Que vendan afuera eh, Globito y souvenir Ahí no, y Desde financia, el por... colegio de profesores Era que no Y desde la asociaciones asociación ah, De profesores no, de historia Era que no Mis colegas ahí Dando la cacha Era que no Es que hay que Convocar a la memoria Que esta derecha fascista Lo que quiere es olvidar Todo el horror Que cometieron y, oh, La ultra -ella, sí, sí, La ultra -ella. No sé ella. En verdad yo estaba Así chato ya <risa> Pero si para ello El mundo empezó En 1973 Pues profe El 11 de septiembre Sí. ahí empezó el mundo, ahí se creó no, pero, el hombre po, que también son ultra selectivos porque por ejemplo una mujer embarazada de cinco meses que fue quemada viva después de un atontado del MIR en una micro en Villa Alemana no eso no po, eso no no. Eso no, acá, no, pasó. no tiene por qué no. estar en el museo porque no nos corresponde no pues sí, ellos eran jóvenes idealistas que estaban luchando por la libertad del país <risa> me acordé del del programa de Planceta <risa> Dice <risa> imágenes eh, incómodas se han reemplazado por claro. este lindo paisaje. <risa> en el golpe, según la <risa> derecha. Claro. Así mismo en el Museo de la Memoria, profe. Eh, sí, porque en verdad eh, dicen que la plata que les daba era para financiar las, las salidas pedagógicas. Porque tú puedes pedir una hora en el Museo de la Memoria, tú vas con tu curso. Ya. Y obviamente hay un guía que te va indicando todos los horrores de la dictadura, la dictadura. Museo de la Mala Memoria sí. vendrá siendo, pues, profe. Sí. ¿Mm? ¿Por qué no están los asesinados antes del 73? Porque también hubieron asesinado. ¿no? Eh, ¿no? porque, como te digo, esos fueron por jóvenes idealistas. Llenos claro, de fe y esperanza. Que querían un mundo mejor. ¿Sí? Ah, claro. No están eh, la gente que murió también de hambre, o no están las expropiaciones ahí, o no está la fila. Eh, no sé, pues. Claro. Yo lo pongo ahí nomás. Mira, los hueones recibían un presupuesto en total, no solamente el Museo de Memoria, sino todas las organizaciones vinculadas de 15 mil millones de pesos. ¿15 mil millones? Sí. ¿Con eso se construye algún eh, CFAM? ¿Se construye otro hospital? Como tres hospitales, o... O, si cada hospital cuesta 4 mil millones mal instalarlo, claro, mil millones más. Tres hospitales tenía ahí. Bueno, que para llenar los hospitales tiene que tener médicos también, profe. Y estos hueones, estaba viendo por ahí un, un meme que no es tan meme. Nosotros. Tenemos que ya empezar a comer sano, a cuidarnos, a hacer mucho, mucho ejercicio, tomar agua, porque los médicos que nos toquen cuando tengamos 60 años van a hacer todos los jóvenes que aprendieron eh, por teleconferencia nomás. Oh, qué terrible. Sí, pues. Esperemos que el Senado sí logre mantener esto y dejarse en plata, ¿no? O como lo hicieron simbólicamente la otra vez, ¿te acordáis? Sabían ¿Cómo? que perdieron en el Senado, pero en la Cámara de Diputados hicieron el lujito y le dieron un peso. Dijeron, dijeron, no nos pueden dejar sin recursos, ok, un peso. <risa> un peso, eso, para sacar a todavía. Sí, pero está Ma bien, humillante. por Exacto. malo, para que aprendan. ¿Les vamos a tirar monedas como el weón del, ¿cómo se llama? El que le tiró moneda al pillera? El hombre del cartel. No, pues que estaba discutiendo una vez con. Ah, no, el que a Cast le tiró moneda En un debate. ¿El arte? Este weón que le va a aprender. No, que le va a aprender Belinda al novado. Maduro. Ese, el weón. Tremendo hijo de la chingadera. Uy, Exacto. Eh, tenemos una noticia, a pesar de que no es Chile al Día, es una noticia importante, es internacional pero importante. A ver, porque veámoslo. cae, o sea, ya había caído, pero ya salió por fin la condena para Elizabeth Holmes. Y usted se preguntará, ¿quién diablos es Elizabeth Holmes? Es ni nada más ni nada menos que la hermana de Charles Holmes, ah no, no, perdón <risa> es la empresaria autogestionada más grande del mundo, que llegó a ser la primera billonaria. Como loca eh, autogestionada se refiere a que no tenía una herencia de los papitos, como la Paris Hilton, por ejemplo. Entonces ella ¿Ah, sí? hizo su propia empresa con juegos de azar y mujer sola y fundó ¿Mm? la empresa que se llama Ceranos. Mira, una loba, <coughs> una de, loba Wall de Wall Street. Sí. Un jurado había condenado a Holm en enero por cuatro cargos de fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales presentaran pruebas y testimonios de testigos de que ella sabía que los disp dispositivos de análisis de sangre que presentaba como revolucionarios a los capitalistas de riesgo, ya los inversores ricos, no funcionaban realmente. ¿Qué es lo que hacía esta mina? Esta mina estudió tecnología médica y dijo que tenía la fórmula maravillosa para traer los laboratorios médicos a la puerta de la casa. Consistía en un aparato relativamente pequeño que parecía como una de estas máquinas para amasar pan. Para hacer pancitos de estas esta máquinas cuadradita así bien bonita, sí en el cual exacto, tú te pinchabas claro. el dedo, te salía un poquito de sangre y lo ingresabas a la máquina y la máquina te hacía caleta de test, entonces tú podías tener uh -huh. una máquina de así en la casa. No, la idea era esto, completamente revolucionaria. Es, pero esas cosas se veían en el Doctor House, o ¿no? No, pero esas eran, eran laboratorios grandes. Entonces ella dijo... Claro. O sea, eh. tenían tenía, tenía más tecnología que claro, CSI. claro. Elizabeth Holmes fue condenada a pasar más de 11 años en prisión por haber convertido fraudulentamente su empresa de análisis de sangre Teranos en una compañía de mil millones de dólares que se derrumbó en un escándalo. 9.000 millones. 000 millones de dólares, cacha. Es mucha, mucha plata. La sentencia impuesta este viernes por el juez del distrito Edward Davila en San José, California está mucho más cerca de la pena de 15 años que pedían los fiscales que de lo que solicitaban los abogados de Holm: arresto domiciliario o 18 meses de prisión como máximo La sentencia pone fin a una saga de años que ha fascinado a Silicon Valley esperando libros, documentales de televisión, podcast y películas sobre la joven que abandonó la Universidad de Stanford y se convirtió en una empresaria célebre solo para ver cómo su empresa se hundía cuando su tecnología se reveló como un fracaso Holmes compareció hasta el tribunal con un vestido y un abrigo negro visiblemente embarazada visiblemente embarazada. <risa> se referirá a avergonzada. <risa> y claro. se sentó erguida en una silla junto a su abogado, sin tocar el respaldo de su asiento. Al oír su castigo, se levantó para abrazar a sus padres que estaban sentados en primera fila de la sala detrás de ella. Antes de la decisión, de la sentencia se dirigió a la sala entre lágrimas pidiendo disculpas a las víctimas y a los inversores y diciendo que asumía toda la responsabilidad de Téranos, aunque no admitía ningún delito. Estoy devastada por mis fallos, dijo Hall, mirando hacia atrás. Hay muchas cosas que haría de forma diferente. Si tuviera la oportunidad, intenté realizar mi sueño demasiado rápido. Pero esta mina vendía las máquinas, ya las había vendido, tenía el, tenía prototipo. el prototipo. Lo instaló en una empresa en varias eh, farmacias. Pero lo que hacía era engañar a la gente ¿Eh? Por ejemplo, si tú eres un inversionista Te colocaban, ¿Eh? te sacaban la sangre La metían a la maquinita y decían Dejemos que haga la magia Y te hacían dar una vuelta por toda la empresa Cuando, ah, claro, ya cuando ya tú ya salías, llegaba un hueón agarraba la sangre La llevaba al un laboratorio común y corriente Hacía las pruebas normales ¿Eh? Sacaba los resultados ¿Eh? y después cuando tú volvías Estaban los resultados impresos, cachai, así como todo listo como que lo hubiera hecho la máquina cuando la máquina nunca lo hizo entonces era engaño en el fondo a lo mejor a lo mejor de verdad compró esa hueá de pan marca reco. <coughs> marca reco y le borró el logo Séranos. entonces claro toda la gente que veía decía: hoy oh, la cagó esta cuestión en verdad revolucionaria ya le vamos a meter platita a esto y hay que ver cómo se le devuelve la plata Dijo, el juez dijo que abordará la restitución a las víctimas en una fecha futura El gobierno ha propuesto que se condena a Holm a pagar 800 millones a los inversores que perdieron dinero en ternos Su abogado han dicho que no tienen esencialmente ningún activo Un informe previo a la sentencia de la Oficina de Libertad Condicional del gobierno Dijo que sus modestos activos son superados por 450 mil dólares En préstamos para su acuerdo civil con los reguladores de valores Y más de 30 millones en responsabilidades por honorarios legales O sea, los abogados se van a forrar primero Oh. Eh, y en este caso fue como el gran fail el gran fake porque ella se vendió a sí misma como salió hasta la portada de la revista Time bueno que cualquier cualquier salió sale en la portada de la revista Time también ah pero si sí, salió Por la de los compos qué sale ya <risa> hay, hay que hay que comprarla como <risa> sí. papel con fuerza pero, <risa> sale en pero claro, pero ella profe. quería emular a Steve Jobs de hecho se vestía igual que él usaba estos Beatles con, con, con negros con collitos Hablaba con un ¿Ya? tono así como más eh, potente. Miraba la cámara fija como la novia psicópata. ¿Eh? Y claro, entre comillas, le gustaban los viejitos con plata. Entonces tenía buenos impresores. No, la loca se, la supo hacer, se supo mover. El problema es que el, el aparato, el invento que, que tenían no, no funcionaba. Y se cagó, imagínate, por más de 9 no, mil pues millones sea. de dólares. ¡De dólares! Las máquinas de pan no sirven para analizar sangre, pues profe. No. ¿Mm? Con cueva para analizar un poco la levadura. Y Pero tío? ojo... y eh, la idea es súper buena, es súper súper sí, pues. buena, entonces yo creo que alguien debería seguir trabajándola porque tener una máquina portátil en tu casa, así como estas máquinas que te miden la glucosa o que te miden la eh, ¿cómo se llama La presión arterial, tener una máquina en la que ¿Eh? tú todos los días te puedas pinchar, meterla y ver cómo está ahí, no sé, pues de triglicéridos y otras cosas, pucha que ayudaría también a, a, de forma preventiva. Oiga, yo tengo un invento, pero solamente para instituciones, eh, bueno, no sé también cómo se podría usar en ese sentido Pero ya yeah, que te pinchen un dedo, no sé Y te saquen un poquito de sangre para verte los tirpiceros y todo eso Pero también para ver de qué partido político oh, eres yeah. O si sí. eres progre, si eres, eh, eh, digamos, republicano serís, Si eres... Si la sangre cosas. te sale amarilla ¿Ah? es porque soy de centro <risa> Exacto <risa> Si es demasiado Sico roja. Bonita. Y si te sale sangre azul. Claro. <risa> Estoy del bargato. Viven lo arnechea. <risa> <risa> Ay, las tonteras, güey. Vamos a nah, ¿va una pausa mejor, don Stinchon. Vamos a una pausita mejor, profe, y ya volvemos con más Capital de los Simios. La capital de los simios. <player> <etc> <mañana> Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Uh, uh, uh, uh, uh esperando uh, el verano, yeah. todos sí, Sí, sopeaditos, exacto, pero ahí refrescándose con su juguito de cebada y lúpulo sí, ¿Mm? o sea, reírle bueno el juguito, <ríe> no tengo <ríe> Estás... ningún problema con eso exactamente, ¿Ah? y también disfrutando ahí de la nueva forma de ver televisión, profe uh -huh. que es Rolandino y PTV, que tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más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 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 o visiten su Instagram que es Rolandino TV Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión ¡Ejale, grande Roland! O ¡Era grande Roland! Sí, pues ahí hemos podido estar viendo hartas series, películas eh, se han estrenado unas películas y series bastante buenas que, que las vamos a estar recomendando después pero por ejemplo, usted ya puede disfrutar de... ¿Cómo se llama esta película? Eh, todo tranquilo en el, en el frente oeste. La película de guerra de la Primera Guerra Mundial. La que está dando a hablar ahora. Sí, hay que verla. Hay que verla. Exacto. Hay muchas películas para disfrutar, profe. Películas también eh, clásicas. <coughs> sí, me puse a ver... Eh. Oiga, qué, qué buenas las películas de Nicolas Cage. ¿Son buenas? No todas. <risa> Bueno, no sé, hay algunas que son un poquito más livianitas, pero estaba viendo esa película Hombre de Familia, que es como El Día de la Marmota Pobre. Qué buena esa película. Mm, pero es buena. Es terrible buena. Sí. Así que ahí, chiquillos, recomendado. Sí. Y también lo recomendado, profe, son lo que damos semana a semana. Sí, acuérdense que nos quedamos en. Estamos revisando los videojuegos que están. Eh, ¿Cómo se llama esto? Basados en historias reales. Exactamente. Y el último juego que habíamos revisado era Little Hop y los juicios de las brujas de Masha De Maya exactamente Si usted eh, quiere eh, enterarse de, de estos juegos Escuche nuestro programa anterior ¿En dónde nos puede escuchar, profe? Oh, sí El día martes, temprano en la mañana Usted nos puede escuchar por Spotify Porque ahí salimos con el programa completo Al igual que el estreno a las 10 de la noche por la mejor radio online del mundo mundial que se llama punto .fm.cl por ahí usted nos va a poder escuchar también en vivo dejar sus comentarios, sugerencias para toda la gente que nos echa de menos también que dice oye estos sí es simios de mierda que no aparecen ahí estamos ahí estamos. Durante la semana vamos a estar dejando también el programa en, en YouTube porque en YouTube está todo en mano, así que hay que estar ahí también y atento a nuestras redes sociales eh, como Facebook, tenemos tenemos Twitter, tenemos Instagram, así que vamos a estar subiendo ahí algunas cositas interesantes, como por ejemplo este mismo artículo. Este artículo Exacto. lo vamos a subir a, a, a Instagram para que usted pueda también echarle un, una revisada y ver los famosos videojuegos que estamos viendo. Ahora, si usted desea escribirnos Sponsor o alguna otra cosa que usted desee, capital de los simios.com. Ahí estamos disponibles. Capital con K, obviamente. Das Capital de los simios. Y eso, pues. ahí tenemos nuestras redes para que usted nos pueda encontrar. Oiga, profe, y continuando con esta eh, lista de los eh, juegos que están basados en hechos reales, tenemos a The Town of Light y El Psiquiátrico de Volterra. Mish, del año 2016, de lka.it. Exactamente. Yo, en lo personal, no he jugado este juego. ¿Ya? No lo conozco mucho Sí he, he, he escuchado comentarios eh, Entiendo que es un juego También bastante aterrador Tipo Outlast Se ve, ah, pero vamos. Se ve potente en la, en la imagen Claro, pero vamos a ver un poco Lo que dice el artículo Dice, el equipo desarrollador Del título indie de Town of Light Una aventura de terror psicológico Que nos pone en la piel De una adolescente esquizofrénica Llamada René Quiso ambientar su juego En el hospital psiquiátrico de Volterra en la Toscana, tras una exhaustiva investigación sobre los, los eh, métodos usados en los manicomios del siglo XX, este hospital, que cerró ya en los años 70, fue claramente uno de los escándalos más populares de la época en torno a estos eh, centros de salud mental. Lo que realmente ocurría en el psiquiátrico de Volterra era algo más cercano a lo que ocurre en la... ¡Ah! ¡Ay, digo, digo, gallo, te emocionaste! <risa> <risa> este bueno lo hago ahora. Sí. <risa> Si no lo mato lo hago. <risas> claro, si no lo mato lo hago. Perdón, decía que lo que realmente ocurría en el psiquiátrico de Volterra era algo más cercano a lo que ocurre en las peores cárceles. Allí los médicos llegaron a encerrar a 5.000 pacientes solo por ser homosexuales o mujeres que buscaban la igualdad, entre otros. Ah, que eso, implica, llevaron, eso implica muchas cosas. Claro, no era el director del cheo, ¿no? Claro. <risa> Estos <risa> individuos eran sometidos a terapias de electrochoc. Se les inducía el coma por medio de insulina. Eran ratas de laboratorio que probaban determinados fármacos experimentales y vienen. Hasta había torturas en tanques de hielo para ellos. Uh, los tétricos pasillos uh, y las habitaciones desoladas de este edificio se pueden recorrer en The Town of Light mientras descubrimos la historia ficticia de la joven Rene. Uh, uh, uh, uh, uh. Así que cabrón, recomendado a todos los que les guste ese tipo de historia y ese tipo de juego. ¿no? Wow, se ve potente. El problema es que claro, como están basados en hechos reales o en locaciones reales, son más potentes todavía. Sí, pues imagínense ahí jugar con un audífono, con una pantalla grande de noche ¿eh? y saber que todo esto eh, fue real Uff, sí Bueno, continuamos, tenemos otro juego que se llama Neverending Nightmare Supongo que será como las pesadillas que nunca terminan Algo así Y las pesadillas de Matt eh, Gilgenbach del 2014 ¿Sí? de Infinite Up Games Exactamente Me dice Never Neverending Nightmares eh, Puede que sea un juego más particular en la lista que estamos eh, nombrando En cuanto a sus influencias Ya que no hablamos directamente de que se haya basado en un hecho real o un acontecimiento histórico Sino que está inspirado en las pesadillas y pensamientos intrusivos que sufrió el propio creador de la obra Matt Lingenberg Mientras padecía episodios de depresión y trastorno obsesivo compulsivo Ah qué lindo Qué cuática se verdad eh. Sí. Graficar tus propios pesadillas y miedos. Wow. Hay que ser valiente claro. igual. Sí, pues igual. Sí. Hilkenbatch. Quería que, con su juego que la gente entendiera qué se siente al vivir con esa clase de sentimientos. Para ello retrató algunos de los momentos más horribles que tuvo que soportar Y aplicó capas y capas de subconsciente, secuencias sangrientas y torturas a la estética en blanco y negro Que pueblan las pesadillas de Neverending Nightmare ¿Sabéis de lo que me hizo acordar? De un juego indie también que ganó, ganó premio Que era de un padre que no podía salvar a su hijo y que está basado en la historia del padre que su hijo murió de cáncer, weón. Bueno. ¿Moisés? ¿No? no, no me acuerdo cómo se llama. Lo, lo vi en alguna parte nomás, pero corté que era que era como tan macabro. Pero cuando los padres están como comentando cómo era el juego en, en la cuestión, hablan de que era... Ah, del bebé, ya Sí, no me acuerdo Sí, sí, era, era un bebé. Sí, es de un bebé que tiene cáncer. Sí, que los locos hagan lo que hagan, no pueden salvarlo. Exactamente, que el bebé se va a morir igual. Y tienen que cuidarlo hasta que muera. Oh, qué terrible, eh. Es muy, muy potente ese juego, profe. Sobre todo para la gente que es padre, puta, que debe ser eh, complicado eh, someterse eso. Sí, pero a eso. También, también te lleva al lado más humano. No es un, un juego que, te, que, que, que, que se burle de esa situación o un juego que a lo mejor, eh, ¿cómo decirlo? Haga o se aproveche de eso. Sino que el juego te va enseñando de cómo puedes soportar, digamos, el proceso de tener un hijo pequeño con cáncer. Y saber que hagáis lo que hagáis se va a morir igual. Claro. O igual potente. No, igual es potente. Sí. Vamos a buscar, voy a buscar el nombre de ese juego. Y yeah. yo lo jugué un poco. Lo jugué un poco. No pude seguir jugándolo porque la verdad es que es bastante desolador el juego. Es bastante potente. Wow. Sobre todo para uno que tiene hijos. Wow, de ser bravo. Sí, wow. Mira, tengo otro que se llama Gue y la bestia como hombres de Francia. No es el Trabuco de Pernambuco. <risa> <risa> es del año 2017 y es de Nicolás, Nicolás Bernard. <risa> Mire, dice. En el juego indie de terror en primera persona, Gevaudan, eh, debemos dar caza a un monstruo muy peligroso mientras tratamos de salir con vida de un bosque. Por fantasioso que suene, este terrible, esta terrible monstruosidad hostil está basada en la conocida como Bestia de Gevaudan, una criatura que asoló el sur de Francia entre 1764 y 1767 y que se dice que pudo llegar a matar a más de 100 personas. Ay, ay, ay. Semejante a un lobo o a un perro, el gebaudán tenía la cabeza grande, formidables dientes y una larga cola. Sus víctimas eran halladas con las garganta destrozadas, algunas hasta decapitadas. Fue tal el escándalo y reputación de la bestia que miles de hombres se ofrecieron a darle caza, Los biólogos actuales apuntan a que posiblemente se tratase de una manada de lobos particularmente agresiva o incluso un león que pudiese haber escapado de algún espectáculo ambulante. ¡Ay, nunca lo encontraron! Nunca lo encontraron Ajá, Ahí está lo, Buena. lo potente Seguimos. sí, Tenemos otro jueguito que se llama Cursed Mountain Y el alpinista Rainhot Messner Del 2009 de Deep José. Silver Y con este terminamos la lista Y Cursed Mountain es un juego bastante Bastante bueno, yo lo jugué Un eh, juego que apareció para Wii Para la Nintendo Wii, el 2009 de Deep Silver Es uno de los juegos que ahora está Mejor valorado en su formato físico Así que quien lo tenga en su biblioteca eh, Cuídelo mucho eh, alcanza altas cifras. Eh, y el, eh, el dato es el siguiente, profe. Mire, dice: Es bastante curioso que el catálogo de Nintendo Wii, una consola ampliamente centrada en un público familiar, podamos rescatar una obra como la de en Mountain, un juego de terror con fantasmas desarrollado por Dith Silver, que utiliza la tenebrosa historia real de Reinehold eh, Mess Messner y su hermano eh, gutner como telón narrativo. Messner fue la primera persona en escalar el Everest en solitario y en hacerlo sin asistencia de oxígeno eh, adicional sin embargo también es conocido por un trágico evento anterior en 1970 él y su hermano tenían como objetivo subir el primer gran pico del Himalaya que nunca había sido escalado su hermano Gardner no era tan experimentado en el alpinismo y a pesar de que ambos llegaron a la cumbre durante el descenso Gardner falleció por una avalancha Messner debió sufrir entonces el escrutinio público la obra de Edith Silver mezcla este suceso con fantasmas y creencias budistas. ¡Guau! Wow, ¡Qué potente! ¿eh? Exactamente, profesor. Okay. Oye, eh, ¿cómo sería, por ejemplo, acá en Chile tenemos material de sobra? Bro. ¿Cómo qué? Tenemos el Caleuche. Ah, para hacer juegos, Sí, este? el Caleuche, el mismo Trauco. Claro. Eh, Ten técnica Tenemos el Juan Soldado, el Perur de Male. Chupacabra. El chupacabra, bueno. Sí, pues el chupacabra, bueno, que es conocido latinoamericana, en toda Latinoamérica, pero también tenemos el Chupacabra, eh, La Quintrala, hacer un videojuego sobre la vida de la Quintrala. Así oh, la quintala estaría bueno. Así como está el de la Condesa de Bathory? Sí, bueno. Pues. Sobrevivir aquí en, <ríe> aquí en la iglesia de La Quintrala en Pudahuel. Claro. No, y lo más cómico, así como ya logréis sobrevivir a todos los fantasmas y toda la cuestión, llegáis a la calle y te cuelgan los flights, güey Sobrevivir a los fleites después sería épico. En todo caso, sería como The Walking Dead ahí. Oye, te entendido que The Walking Dead terminó. La serie sí Creo que sí, o... dieron... 12 temporadas, ¿no? 12 temporadas, pero yo en la temporada 8 me dije, no, ya, véanse la cresta, güey Ya, era mucho. No, muy fome. Muy fome. Sí. Sí, estaba ya. A pesar de que ya había aparecido Negan y todo lo demás, en verdad estaba. Los capítulos eran, oh, maldita sea, vienen los zombies, pum, pum, pum, oh, me matan me mordieron, oh, me morí Lapsos, eternas conversaciones sin ningún sentido En la mitad del capítulo, oh, shit, aparecen los zombies, no pasa nada Y en el final del capítulo, un cliffhanger así bacán, que te deja así como, oh, ¿qué va a pasar en el otro capítulo? Y eran todos iguales, entonces ya al final, yo no soy de los que abandona series Pero tuve que abandonar The Walking Dead porque en verdad me estaba aburriendo mucho Me estaba quedando dormido, dije, no, vayanse a la cresta de verdad, yo profe. Ahora que se compró, que se compró la Play 3, la recomiendo eh, el juego eh, The Walking Dead, ¿ya? Eh, que es una serie de cuatro temporadas, con seis, siete capítulos cada uno, pero es espectacular. Yo creo que es una de las mejores juegos series que he jugado. Ah, ya, entonces estaría superando la. Claro, a la serie en sí. Y sobre todo, profe, la primera temporada. La primera temporada es brutal. Es brutal. Y si usted tiene algo en su cocoro va a sentir ahí se le va a caer se le va a piantar un lagrimón ah ya no pero yo como no tengo sí. alma no lo quiero ver profe quiero ver cuando juegue ese juego y quiero que se grabe ahí para que lo comparta con todos los, oh podría eh. mira hoy estaría bueno eso hacer un, una transmisión en Twitch así como weón novato neófito que no tengo idea yo nunca he jugado no conozco la Play 3 la tengo ahora hace poquito uh -huh. que me la compré de ocasión y empezar a, y ponemos a jugar el The Last of Us, el Resident Evil, el Limbo. ¿Limbo se llama Loruno? Limbo tiene muchos juegos ahí, profe. El God of War. Muchos juegos. Pero empezar, tiene claro, la... empezar así como ya y, ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué botón hay que apretar? Así como, ¿Verdad? No, no tengo idea Entonces, como no sé jugar, no tengo idea Que en, en una de esas me poche la configuración No sé, pero sería no. bonito verlo ahí En, en vivo, <ríe> en Twitch Bueno, y ahí a lo mejor empieza con Una comunidad un poquito más grande y también La gente lo ayuda a eh jugar esos juegos. Sí. Por ahí no weón, pásate para el otro lado. Claro, para el otro lado para la izquierda weón, para la izquierda. Abajo, arriba, abajo, X. A los liceos, ¿se acuerda? Claro. A la derecha weón, a la derecha. Para el otro, lado, pa el otro lado weón. Por eso te puso los cuernos en la... ¿Cómo era la... ¿O te abandonó? No? ¿La, Raquel? la Raquel? sí. Weón. Ah, bueno, eso. Sí, ahí tení, tenía esa cosa. Oye, quiero hacer algo que no hacía hace bastante rato. ¿Qué cosa? Pegarme una pequeña recomendación Ah, ya, yo pensé que conocer a una mujer oh, voy a colocar un cartel <risa> Eso, coloco un cartel ¿Qué recomendación nos tiene, profe, entonces, para esta semana? El hombre de la motosierra El hombre de la motosierra O oh, Chainsaw Man ¿Chainsaw Man? Sí ¿Sí? Eh, recordando a nuestro querido y extinto gran amigo Fancho <risa> ¿Ya? Es un anime. <risa> un anime, huevón, puta la huevada acá, cocho tu madre, puta la huevada, huevón, clea, huevón, puta la weá acá, cocho tu Lo mandamos, saludos, a Grafachow que ahí que Diosito lo tiene en su santa gloria. que parte como un como un manga que Todo el mundo le, le prendía velita hasta que Mapa, que es de los mismos creadores de Ata eh, Ataque de los Titanes, que pedazo de serie. Estamos esperando la, la parte final 4 ya. que Todas las veces dicen: Esta es la temporada final, pero parte 1. Temporada final, parte 2. Temporada final, parte 3. Como ya para la web. Es como Evangelio, claro. Pero es muy raro porque tiene apenas ya 6 eh, eh, capítulos emitidos. O sea, está, está recién, recién saliendo y una serie bastante rupturista. A, a grosso modo, eh, se trata de un, un cabro que se llama Denji, que tiene 16 años y siempre estuvo agobiado por la deuda que le dejó su padre. Padre más cabrón que la cresta. Y el loco se suicida y el loco para poder pagar la deuda que tenía con la mafia decide trabajar como cazador de demonios. A todo esto él tiene un pequeño demonio, chiquitito que parece un perrito pero que tiene una motosierra. Y el, esto no voy a hacer spoiler porque en el primer capítulo pasa. Eh, es traicionado. Andale, y el loco lo van a matar. ¿Por quién es? Eh, por la misma Yakuza. Y como tenía que ir a cazar a un demonio grande, no podía. Y se lo terminan fileteando. Y justo, justo cuando se está a punto de morir, se fusiona con su mascota, con su perro. Y el loco le sale una tremenda motosierra de la cabeza y de los, y de los brazos. Y, oh. y empieza a pitarse a todos los monstruos. A todos los demonios. Es terrible gore. Es terrible buena. Eh, te deja así como, wow, ¿qué pasa aquí? y cada capítulo tiene ¿cómo decirlo? su propio su propio arco eh, son, eh, algunos no son conclusivos en este momento donde están están en un hotel y tú, tú estás así como, o oh, porque después aparecen personajes secundarios que van a apoyar eh, a, a nuestro muchacho a que siga cazando demonios pero de verdad es, eh, la serie está súper bien hecha está, lo, los trazos, los dibujos están muy bacanes así que Totalmente recomendado y de pasadita también le aprovecho de decir que está eh, Mob Psycho 100 en su tercera temporada que también está muy muy buena así que si a usted le gusta el mundillo del anime por favor pásese por Anime AnimeFLV o también por Ptv, donde va a poder encontrar alguno de estos capítulos y de verdad vale la pena echarle un vistazo a, esto en, a estas animaciones. Excelente. Oiga, ¿cuántas temporadas y capítulos tiene en esta serie? ¿Es la primera que nombró? No, Chainsaw Man va en la primera temporada y está en el episodio 6. Lo, ah, lo normal ya. es que sean 12 o 13 episodios por temporada. Ah, de 20 pues, minutos. 20. Se van subiendo mensualmente, semanalmente. semanalmente uno por semana. Semanalmente. Entonces, pero hasta el, hasta, hasta el momento está, está bastante interesante. Y el manga. Los que leyeron el manga dicen que se viene lo mejor. Así que si lo están animando, con la calidad que lo están animando, va a ser una de las series del año. Así que ténganle harto ojito ahí a Chainsaw Sound Men o el hombre de la motosierra. Buena, profe. Excelente. Entonces, ahí, completamente recomendado. Y como hace cinco semanas que iba a hablar de, de Better Calzal, pero. Estábamos viendo las otras cuestiones y al final nunca lo pudimos ver y ya como que ya pasó de moda, ya vete al calzón. Traigalo ahí como datito interesante, no sé, podría ser la otra semana, o si quiere pégase un salto ahora al tiro nomás, para que andamos lo que podría hacer? Mira, ya grabé la jauría y estaba esperando que me llegara un artilugio, que siempre lo tuve casi a los pies de la cama. Siempre pasa, una vez que lo compraste aparecen las cuestiones. ¿Vibrador? Eh, no, no, ese lo ocupo diario, <risa> así que no <risa> Se lo tengo <risa> bien guardado <risa> Ah, pero no lo dejó a los pies y de la claro. cama. No, una de estas tarjetas de sonido, o sea, tarjeta de video Ajá. De video, de sonido, bueno, un, un capturador de video La cuestión es que es Eso. para poder eh, grabar la, la escena del, de la jauría Porque ya hice el guión y todo, lo tengo grabado Pero la jauría también como que ya pasó, ¿no? entonces no sé si grabar el video, si hacerlo, subirlo no sé, sí, profe, ¿eh? como que la joridía pasó de moda, no sé si usted tiene opiniones eh, un poco diferentes a lo que ha salido para lo que a en su tiempo. ¿También? Para burlarme un poco de ello porque en verdad es muy mal la joridía 2. O sea, si la jaboría uno era mala, la 2 ya es horrible. Pero con Better Call Saul, uy, uy, uy, uy, uy, qué pedazo de serie. O sea, quedó de una forma tan bacán, el final fue tan épico, eh, yo creo... Que, ¿Se viene alguna película, algún spin-off o no? Eh, supuestamente iban a ser un spin-off de Gustavo Fring, el chileno, y que querían firmarlo ¿Sí? en Chile, pero no hay nada confirmado, o sea, pero de todas formas está... quedó muy bien hecha, de hecho, quedó... Yo considero que es mejor que breaking bad, better call Saul. O sea, si usted, eh, si usted vio Better Call Saul y le gustó, tiene que ver Better Call Saul. Y y, y es mejor que esa serie, ¿cómo se llama esa serie eh, que se llama Cancer, ¿cómo se llama? No me Metástasis. Metástasis. Es que la versión colombiana de Metástasis, ay, oh, es qué Metástasis favor! Ay, oh, es qué fue un bodre esa wea! Pero sí es que yo la vi, la vi pensando en que podía encontrar algún cambio, algo algo más decente y no ¿Ya? era echar a perder todo lo que bueno que tenía Breaking Bad hay algunas escenas que sí, ¿Sí? salieron buenas pero es un, una copia, un calco exacto de Breaking Bad es como ver Betty la fe y después ver esa weá mexicana que vieron ¿cómo se llama? ¿la Fe más bella? algo así, sí esa weá sí. pero por lo menos en, en esa tenían lo adaptaron más al público mexicano acá no, acá no aprovecharon de, de cambiar la, la esencia de la serie para Latinoamérica por ejemplo, si tú tenías un loco que vende metanfetamina en Estados Unidos y la lleváis a Colombia, ¿qué es lo que debí fabricar y vender? Obviamente, pero... Cocaine, fucking crack Sufalova. cocaine. Pero Exacto. no, se perdieron esa gran oportunidad de, haber, de haberle hecho un cambio, de haberle hecho ahí una pequeña adaptación más más potente. Es que con el nombre ya empezaron mal. Pues Ahora, no sé. en su defensa, hay que reconocer que esta serie la grabaron en tres meses, mientras que Breaking Bad la grabaron en cinco años. O sea, <risa> tampoco era que pudieran hacer mucho más. Gran presupuesto no tenía. Aparte no había presupuesto, entonces... No, metástasis horrible Horrible Mira, pero igual, como chistosa, queda Si viste por el más y quería regresar claro. un rato, sí, te puede te puede resultar a ser un momento maldita sea, sí, algo así Sí, momento maldita sea, sí Oye, de hecho, nos claro. falta hacer un momento de eso Tengo varias películas ahí que son tan malas que llegan a ser buenas Bueno, ahí en el verano, ha he hecho profe, que vamos a estar haciendo varias cositas interesantes sí, también Sí, con ¿eh? más tiempo Por supuesto, sí. pues. y ahora estamos terminando el año, terminando... Quemando los últimos cartuchos ya en temas laborales, así que eh, ojalá lleguen luego a las vacaciones, profe. Sí, y que a poquito, y aquí a poquito. Bueno, para mí por lo menos hay que, gente a poquito. que le queda caleta tuya. <risas> en todo caso, profe. Y así mismo estamos terminando ya este capítulo número 32 de La Capital. Profe. Oh, sí. ¿Mm? Agradecido también siempre de la gente que nos sigue, que nos escucha, que ahí sintoniza sintoniza.fm.cl todos los martes. ¿eh? Para pasar rabia, para cagarse la risa, para eh, putearnos, para todo eso. y Compártanos, háganos juicios. compartan, eh, exactamente. Le va a hacer bien, le va a alegrar el corazón. Por supuesto. Y eso vos, profe. Yo por mi parte me despido hasta una próxima oportunidad. Porque puede que el próximo capítulo no esté presente. Bueno, ahí vamos a coordinar. Eh, le aviso muchachos que voy a viajar a... Fuera de, de chilito Se nos va México Lo único que le puedo decir Don techo: No pierda la cabeza No sé si me explico <risa> En todo caso Usted es diabólico profe. Y eso pues eh, Así que Cuídense mucho muchachos Capé en el calor Con harta chela nomás, Harta agüita eh, Harto ventilador Y nos estamos escuchando En un próximo capítulo Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao